En este video, vamos a presentar qué es la gestión ética de datos, por qué es importante para las políticas públicas y cuáles son recomendaciones para un uso legítimo y justo de los datos personales. ¿Qué es la gestión ética de datos? Vivimos en un mundo de datos masivos cada vez más asequibles. Un mundo de inteligencia artificial alimentada por los algoritmos que usan esos datos. Gestionarlos de manera ética, Significa asegurar el uso responsable, legítimo y justo de los datos de una persona, así como el uso de algoritmos que cuenten con parámetros éticos a la hora de tomar decisiones. Legitimidad y justicia son dos elementos clave. Con legitimidad me refiero a que hay una necesidad justificada, una razón de procesar esos datos, teniendo en consideración los derechos de las personas, que son dueñas de esos datos. Y justicia de datos se refiere a la imparcialidad en la forma en que las personas se hacen visibles, representadas y tratadas como resultado de la producción de sus datos digitales. ¿Pero por qué esto es importante en políticas públicas? Imaginemos que las cosas que son imposibles en el mundo físico, como seguir a una persona todo el tiempo, no solo son posibles en el mundo digital, donde una persona puede ser siempre monitoreada en tiempo real, incluso sin darse cuenta sino que los datos que se generan representan ganancias para empresas, para gobiernos, etc. Y es que el valor de esos datos, quien los posee y cómo los usa, adquiere cada vez más relevancia. Es decir, mientras que por un lado la nueva economía ofrece grandes promesas al facilitar la solución de problemas o la personalización de servicios, también existen riesgos para los individuos como la pérdida de la privacidad si se comparten sus datos personales o si son discriminados por la utilización de datos sesgados. Por ejemplo, en el 2018 se dio a conocer que el sistema utilizado por Amazon para procesar y evaluar data de currículums de los solicitantes de empleo producía sesgos sistemáticos en contra de las mujeres. Ese sistema evaluaba a los candidatos observando patrones en los currículos enviados a la compañía durante un periodo histórico de 10 años. Como la mayoría de los CVs eran de hombres, el mismo sistema penalizaba los CVs que incluían la palabra mujer. Esto es un riesgo de sesgo de género. El riesgo también es para la sociedad, cuando la supervisión a ciudadanos es injustificada, y para los gobiernos en la evaluación y mejora de políticas públicas. Entonces el reto estará en maximizar los beneficios de tener acceso a los datos y al mismo tiempo minimizar los riesgos. Para ello se necesita establecer un sistema de principios que permita proteger la privacidad, la justicia y los derechos fundamentales de las personas, quienes al final son los dueños de los datos. La persona debe tener la potestad de decidir qué hace con sus datos, si quiere dar acceso o no a ellos, si permite que alguien infiera y tome acciones gracias al uso de esos datos. Para poder determinar los principios que deben guiar a los formuladores de política en la gestión ética de datos, es importante primero entender el ciclo de vida de los datos y los riesgos éticos asociados a cada momento, y son cinco. Recolección. El primer momento es cuando se recolectan los datos, y aquí es necesario tener consideraciones éticas al preguntarse ¿Es legítima la recolección? Es decir, ¿tiene derecho la organización a recolectar esos datos? ¿Está duplicando o pidiendo más información de la necesaria? ¿Se están usando metodologías conocidas o normativas usadas por otras organizaciones, gobiernos o empresas? ¿Se están tomando en cuenta la privacidad y el grado de sensibilidad de los datos de la persona? Almacenamiento. Al decidir cómo se almacenan los datos, se necesita conocer cuáles serían las implicaciones legales de obtener los datos, cuáles serían los estándares de seguridad, los permisos de acceso a los datos y las medidas de auditoría, Saber, por ejemplo, quién manipuló o vio la base de datos y en qué momento. Análisis. Este paso considera si los datos se van a usar para caracterización, para predicción, para alimentar algoritmos o inteligencia artificial y cuáles son las consideraciones éticas en el análisis. Consideraciones como si están anonimizados los datos, es decir, saber las características de género o edad sin mostrar la identidad de la persona. Prevenir falsos positivos es decir, algo que parece certero cuando no lo es. En el mismo ejemplo de Amazon, los reclutadores tomaron la selección de candidatos de trabajo como correcta, ya que se basaba en datos reales, sin darse cuenta antes de que no lo era porque los datos estaban sesgados. Así como prevenir y mitigar sesgos en datos históricos para evitar la existencia de un estereotipo que discrimina a una persona por el solo hecho de ser hombre o mujer, por su color de piel o por su clase social. Compartir data. Hay cuatro posibilidades de hacerlo. La primera es dentro de una misma organización a manera de información. La segunda es con los desarrolladores de software que usan los datos. La siguiente es con terceras partes. Y la cuarta es si los datos se abren al público, como el portal de datos abiertos. Para cualquiera de ellos es necesario tener en cuenta el anonimato, la seguridad, los diferentes niveles de privacidad que se requiere establecer y las medidas de auditoría. Estas medidas permiten monitorear quién accede a los datos y rastrear qué se hace con ellos. Archivo o eliminación de los datos. Esto es considerar cuál sería el periodo de retención y cuál sería la auditoría de esos datos. Por ejemplo, quién los guarda, quién los elimina y en qué momento. De todo esto, hay tres grandes moralejas. Primero, la gestión ética de datos evita sorprender al dueño de los datos sobre cómo se están usando. Siempre tiene que haber un consentimiento por parte del usuario y tener claras las finalidades del uso de esos datos. Si son datos sensibles, se necesita considerar la garantía del derecho al olvido y a la compensación y tener clara la política de eliminación de datos. Segundo, alguien que gestiona datos de forma ética debe tomar pertenencia y responsabilidad sobre los resultados, es decir, si el proceso lleva a resultados que violan los principios de la gestión ética de los datos, entonces debe corregir el proceso y rendir cuentas. Y por último, todos estamos de acuerdo en que la ciencia de datos tiene un gran poder y este puede tanto ayudar como dañar. Por eso es fundamental que quienes usan esos datos se preocupen de cómo usar ese poder. Dos principios serán su brújula, legitimidad y justicia.